1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, partimos. Buena cabro, estamos aquí. Un nuevo video de mis leyendas. Esto de ahí está ahí. viendo Pokémon, estaba denunciado ya. Por favor, ayúdenme, manden ayuda. Y hoy día, que tenemos, tenemos un. Kiki ignoren torneo. esto, ignoren esto Sí, esto es para después Y eso, eso también para después, ya Un guía Torneo de Kemet ¿Qué tiene esto? Son 6 sobre de su oración, Una carta promocional que es el oro Y un pack de, de, de la edición no Vamos a hablar obviamente Porque esto quiere seguir viendo Pokémon Entonces aguanta un un puro hinchando las pelotas aquí Estoy un fallero, hermano Está ahí siempre un ¿Qué carta trae esa promocional? Esta, si lo compras en la tienda como, eh, especializada Debería ir con un maloquio Así que cómprenla ya Yo la compré en Weplay porque emitiendo no quedan exactamente el oro de ¿Sí? la edición tiene uno una nada no, no, no aquí está el oro de la edición como pueden ver brillantes siempre brilla el amarillo agua. bien amarillo sí, harto amarillo sí okay, el color de la arena fue. así ojalá la arena tiene hartos colores color, pero... en Egipto no en Egipto sí, amarilla en verdad sí Héctor, Héctor, Héctor que yo googleen, nosotros <risa> no googleamos ya <risa> Bueno ahí está el, el oro, está bonito, ojalá nos sacan todas las cartas de la dicen? si quieren bajar Un sobre. Pero, no puede ser. Ah, no. Sé. Ahí en el pack de oro. Nunca lo abrimos porque siempre los tengo guardados, tengo guardados tengo tradiciones. Y ahora vienen los sobre. Sobre. Sobre. ¿Cuántos son? Six. Seis. ¿Seis? Seis ¿Viene hmm. asegurado alguna cosa? Creo que se hubiera asegurado un sobre el mío. Creo. El primer kit de torneo que me compré, que fue el de Hijo del Sol, me vino sin ninguna carta de nada. Ohhhh. de música triste? Sí, tin, tin, tin, La guaj que yo. De puro caliente me compré tres más. No. Vamos a hacer la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no, ¿hay una prueba? Sí. Sí, sí, una Pero no habíamos creado que así vaya a spoilear todas las ultras reales si te salían y cosas así. Igual. Ya lo vamos a hacer, ya está el tema. Mala peste, destruir el objetivo Uh, uh pero pide 4, pude Shu Arquero Leal con la Ultra real e... Bárbaro 1 <ríe> Turno 2, oh, tenéis como 5 todos los enemigos Cazador de dudino, Bárbaro Sombra, Dogir Dagi, Sasquetrote Bajiti y... Basura, pura basura Oh, mira! Seti, héroe, 3-4 Anultar este aliado cuesta no lo adicional Mientras este aliado está en juego, las habilidades oprentes que hagan objetivo o un aliado de raza. El Controles es cuesta un número adicional. Vamos ¿Eh? es a ver la última cantidad del los sobre. Ya, este lo vamos a hacer normal. ¿Ya? ¿Te elijo un sobre? Bueno. ¿Este, si este tiene un caso con los sobre, bueno que... este No, ¿Por qué? Porque se siente... O este tiene más... Uh, me gusta eso, me gusta eso. que te vengan menos cartas? Cada vez son más de fuego, ¿no? <risa> Narmer Giretos de fuego y Decepción, traición Tu cocoro rompiéndose ¡Ay! Zot lg 0 Dos Eternos Ilusión, mientras aliados están en juego Si contras tres o más aliados sin habilidad Los aliados sin habilidad que control ganaron una fuerza Y no pueden ser los que alemanes sobre antes. Los Eternos olvidaron Completamente los tokens Ya van a jugar solamente como con la mecánica de ilusiones. -tur ¿Cuál tiene que parece que tiene menos? ¿Que parece Ajá. que tiene más No, ah. es que tiene menos, es que tiene menos, oh, es, sí. tiene menos? ¿Se que tiene menos? Parecía que... ¿Tiene menos igual? tan grabado, está grabado Está <laughs> <Frito nochmal ríe> grabado Vamos a recuperar. ¡Mitos! ¡Fix ah? this! Ah, la ¡Fix this! Sí. ¿no? Sagrada! Cubo el Nilo sí, no bueno. Rey oh. uh, ¿A quién? Tiene, la que tiene menos precio son la que. La isla en las tres, te Lámpago, si controla uno más aliado de raza Fading, te cuesta un oro menos jugar este aliado. Cuando este aliado entra en juego, si pagaste su coste y todos los aliados que están haciendo raza Fading, nombra un tipo de carta. Tu oponente no puede jugar cartas de ese tipo. De estilo. Son bastante controleros los juegos. A ver, a que más brillante. <risa> Errante, en tu base higiene por turno, en el objetivo de raza bárbaro, gana uno de las fuerzas hasta la fase final por cada oro que controles Mira, Mira la weón Y de bien. uno el weón Está roto esta weá weón <risa> turno pero... uno tenéis 6 oro <risa> ¿Cómo vaya a tener 6 oro en el turno? Pero si ¿sí, la, la, la R bárbaro Héctor Ah, pero sí. es bárbaro Ah sí es bárbaro Pero qué bárbaro Néstor <risa> La UR bárbaro weón Te roba un oro del cementerio porque ha aliado declarado atacante. Claro, o sea, de, de, de, ¿Tenéis que hacer daño primero? Bu. No, declarado atacante. Ya, pero del cementerio. Ah, bu. sí, pues, pero ¿Tenéis que, que hacer daño antes? Pero ¿Pero vos, ¿uno, que harto, ¿Uno que tenga harta o no que tenga poco? No, que tenga poco. No, deja que tenga poco al final para, para irnos con un bang este tiene para iniciar. Y no, no nos vayamos con... ¿O tal vez los envases son más? Grosos, no sé. No sé. ¿Qué tal el, dise el diseño de los sobre ¿Te gusta o no te gusta? Briles. bien bien curry. Y mal, no sé, un mal. Gentacus primero, Renemulet, hay... Nuti y Oh. Ah, bueno, que hay excepción. Isis, los, lo, lo, miren, los, los buenos de Isis. No, Isis, Hid Isis. Hidroanálisis. Hidroanálisis. Turno de Isis, será. Isis. Ilusiamente el juego, si costuran tres o más aliados sin habilidad, no será suficiente no disparan si idea entrar en el juego. O salir de juego, entrar o salir, entrar o salir. Que mejor que el caballero de Hijos del Sol que los buenos no. no disparan cuando entran. Pero sí cuando. ¿Cuál fue el último? ¿Qué amarillo o blanco? Amarillo. Bueno, no blanco Parece que ese tiene miedo no. Tengo las dudas Tengo las dudas No uh -huh. sé... Uh -huh. dimensionar bien el grosor de las cosas Ando de afectar el cerebro, pues weón una función básica del ser humano es el tacto? I say... Bullshit <risa> No puedo abrir el sobre, weón ¿Qué pasa hoy día? Buenas cartas, <risa> <risa> Hermosas cartas <risa> Hermosas cartas, weón Ya <risa> H antigua, barro sonador, Anur y. Oh. ¡Temas! Ah, pero dijo con Errante, mientras es en juego, los salidas en juego pierden su habilidad y ganan dos a la fuerza. Oh. Sigamos con la, con, la, con la temática de los. de los. ilusiones No es que son ilusiones y sin ilusión. No tiene habilidad. Pero cuando usan el cementerio no ganan ilusión porque dice lo valía juego. No, no, pero no me lo son, pero. Da con la temática de. de wear con aliados sin habilidad. ¿Para qué? Los peiros No, pues solo veteranos. Los feiros No, son... pero los peiros piden poco. Llenáis mesa, váis esa weá, Le dais dos. Y. destrucción en el truco análisis. ¿Truco bueno. análisis? uy en algo ahí, ¿Qué oh. Ahí está el del sobre. Ahí está el del sobre, sí, ahí. Igual cuesta. No se ve Raúl en el video, Ahí sí. Igual le cuesta con el monopolio 7-7 ¿Siete, siete. Onda de dirección, Ahí. ¡Chucha! Gracias Nefertari, mira, 2-1 se ropen. En tu base de gira, una vez por turno, tu oponente vota una carta por cada leado versaludo ¿No de una bestia. ¡Ah! ¿Un oro? es de la HUM. Un sí, ingeniero. ingeniero, exactamente. <risa> Cuando este oro entra en juego si todos los lados contratas de la misma raza, entre todas las cartas. Estamos como matando el mazo Dream, estamos favoreciendo los mazos. Pero con esa y el, la promocional de, de este. De, de, de, de, de, de lo que todavía no veo nada, Nadie no existe. No, no, no, no te subí esa weá a la mano, después el otro tú no lo bajás y se pega igual esto. Y muy muy despejado Puey, puy, puy Así que se cumplió lo que habíamos dicho, ¿cierto? Un sobre atargado Te vas y Tajarko, Nesbertari. Hot el hechicero Seti y tu último El Haki Bastante feo el tipo, ¿no? Y Vol, el 0 Está normal. Ahí está, ya, eso fue todo por ahora Nos vemos en el siguiente video Que Chilita. puede que... No, no, sí, sí, no, ya Nos vemos aquí, chao Te pica los dedos por abrir esa ¿verdad? Ya, chao